Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Ay, ay, ay, ¿cómo están las cosas? ¿Están interesantes? Bueno, vamos a ver varios uh, tokens que tenemos pendientes. Pues Boshorachate, Matrix, BOG, hoy sí lo vamos a ver, IOT. Eh, por otra parte, a ver, ya sé, ya sé, lo sé de sobra, que es el día 12. Si para eso os pongo el calendario para que lo veáis vosotros, porque hay gente que lo ve antes de, de la hora y hay gente que lo ve después de la hora, antes de las 12 hora de España, después de las 12 hora de España. Y como es hora de España, pues si lo veis después. Pero lo más sorprendente es que hay gente que me dice: no, no, que no es mañana. Y ya, y ya han pasado a las 12, siendo en, estando en España. O sea, es increíble. O sea, a las 2 de la madrugada, mañana es mañana. Pero bueno, da igual. Lo importante es que tenéis en el vídeo de ayer, eh, bueno, un análisis bastante majete, tenéis aparte el, ese calendario, vale que, que debéis, yo creo que hay, todo el mundo debe estar atento y consultarlo, y bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, que en principio, pues el S&P 500, ¿qué ha hecho? Vamos a ver, estamos en cuatro horas, ¿vale? Eh, bueno, pues vemos que después de hacer el pullback ir a la parte inferior, además, eh, eh, a la línea de tendencia, y ha eh, rebotado con ganas, está intentando hacer un poquito de banderita, un poquito de parada, para ver si eh, es capaz de pasar esta zona eh, de los 3.937 aproximadamente, en la cual bueno, no ha sido capaz todavía de subir. Mientras no rompamos esta línea de tendencia que tenemos aquí y rompamos los máximos, no hacemos nada. Realmente es una subida muy pequeñita, pero bueno, para ser el sp no es ni tan mal. ¿Y cómo afecta esto al Bitcoin? Pues lo que afecta es a que está todo como un poquito ya a la espera. A la espera de ver qué narices va a pasar mañana. Pero sí que tenemos una divergencia importante. Bueno, vemos aquí pues, que en, en, en el... El volumen está bajando, eso por un lado está cayendo de una forma bastante importante, por otro lado, eh, teníamos la divergencia ya en una hora, ¿vale? Que bueno, pues se ha hecho notar inclusive más. ¿vale? O sea, esto está bastante bastante claro. Eh, y vamos a cuatro horas, porque en cuatro horas que no teníamos, no teníamos eh, divergencia, empezamos a tener algo un poco más ya más claro. ¿vale? Tenemos esta subida, tenemos esta caída en volumen, por otro lado, también en cuatro horas, y tenemos también. El RSI, un poquito en caída, muy, muy poquito, es, es nada. Pero bueno, eh, ya nos empieza a indicar cosas interesantes. Tenemos eh, el volumen, es el rey, es la primera que tenemos que ver. La siguiente es la del RSI. Así que bueno, está ahí, ahí está muy pendiente de, de empezar a, a hacerse. Ya, ya no a hacerse, sino a pronunciarse. Hemos visto cómo se ha pronunciado más fuertemente la de una hora. Pues ahora lo que falta es que generemos la de eh, cuatro horas. Que no tiene por qué siempre producirse divergencias. Cuidado, que de aquí podemos caer directamente... Como si fuera esta zona 1 y 2 techos, y, pum, y decir, venga, nos venimos otra vez hasta la zona de 57. Por otra parte, tener muy en cuenta línea de tendencia, ¿vale? Marcarla, marcarla, toque, toque, toque. El momento que nos apoyemos o la perdamos, adiós, si los apoyamos, todavía tenemos vida. en El momento que la perdemos pues ya sabemos que nos vamos otra vez a la zona de 50 aproximadamente RSI. Eh, cuanto a Ethereum, pues Ethereum ha hecho algo muy parecido. Veis, bueno, tenemos también marcada la línea RSI, subida, subida, subida, subida, subida. En el momento que la pierda, adiós, ¡ah, no está siendo capaz todavía de pasar este máximo relativo, pero sí, está, lleva más tiempo en la parte superior, muy cerca de romperlo. O sea que en el momento que, bueno, pues tenga un poquito de fuerza, la plaf, lo romperá, marcará un nuevo máximo. Eh, zona de 1.380, ¿por qué? Pues porque es más cercano de estos puntos máximos que hay aquí, ¿vale? Y yo creo que esa es la zona en la que tiene que llamar, tiene que, ya haya una, dos veces, tres veces, ya ha llamado varias veces, pues bueno, que no puede, que hará, pues hará un mínimo yo creo que superior a este y este, ¿vale? En torno a la zona de los 1.227, 1.230, y bueno, pues a ver si a partir de ahí puede, puede rebotar con más fuerza. Eso es lo que yo veo, ¿vale? Eh, todo queda a la espera de lo que pase mañana. El total market pues está cayendo un poquitito, no demasiado. Eh, está igual. Yo creo que ahora el mercado va a empezar a, a permanecer a la espera, bastante a la espera, eh, y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues eh, haciendo pues, lo que tiene que hacer en esta zona, que es hacer una paradiña para decidir qué hace, si va a, como hizo aquí, tontear en la línea de tendencia para perderla, o va a hacer un rebote e intentará pasar la zona de los y del 42,30% aproximadamente. Hasta que no veamos un movimiento más claro, no, y más con la incertidumbre de lo que tenemos entre hoy y mañana. Yo creo que los datos de IPC de Estados Unidos van a ser buenos. La cuestión es cómo se lo tome el mercado y la cuestión es cómo te lo tomes tú. Súper importante, muy importante, ¿vale? Eh, cuidado con la operativa entre hoy y mañana, sobre todo la, la primera, el primer movimiento que haga, porque suele ser una engañifa. Eh, si no, bueno... Yo le doy a cada uno que, que, que tome las medidas que quiera conveniente, ¿no? pero ya os digo que son momentos para decir vamos a ver qué pasa y en función de lo que pase pues ya actuar, no actuar con lo que está pasando porque te puede dejar vamos fundido. Eh, por otra parte, bueno el dólar index eh, intentando hacer solo en esta zona está diciendo ey, la reclamo pero no está pudiendo de momento, o sea qué pasa a la apertura y vamos a ver varias eh, altcoins que tengo preparadas que teníamos pendientes. Que en cuanto a estas altcoins, tenemos por un lado, vamos a ver qué tenía por aquí. Pum, pum, pum, pum, pum. Venga, Cardano no. Bueno, Cardano está haciendo una... La toca la media de 100 y está yéndose para atrás, lo normal. Lo he esperado. Horachain, eh, Horachain, Horachain, ¿dónde está Horachain? Lo tengo a ver, pues el A.O. Yo creo que sí la tengo, vamos. Horachain... Hora, aquí está. Bueno, está, está subiendo. Eh, muy bien vista porque lleva un pepinazo importante, ¿vale? Lo único que creo que va a hacer un doble techo aquí en RSI, ya lo estamos viendo. El volumen, poco a poco, desde este máximo que hizo hace unos días, ha ido cayendo, ¿vale? En estos días, vamos a ver qué pasa hoy. Yo creo que va a caer y va a caer eh, pues como a la mitad del volumen, más o menos, de, la, de los días anteriores. Así que, bueno, pues con esa divergencia clara y la divergencia que tienes RSI eh, pues ya sabes eh, para, para, el movimiento ya está hecho ahora qué podemos esperar, pues que a esta zona que tenemos aquí, que fue de máximos se nos venga a apoyar, es más eh, en la zona en la que ha llegado es una zona de resistencia bastante importante, toque, toque, aquí la perdió, hizo de resistencia, no pudo y se nos vino abajo, con lo cual es una zona bastante importante, a la primera no la va a pasar lo dudo mucho, mucho, muchísimo eh, mira a ver si tiene algún fundamental para el movimiento que está haciendo, que es bastante bueno pero eh, yo es lo que miraría. Yo creo que el movimiento importante ya está hecho. Yo, me, yo ahora mismo me saldría y esperaría un retroceso. Y a partir de ahí, y si acaso, volver a entrar, si el mercado acompaña. Eh, por otra parte, me pides Matrix. Matrix que está en la M la, yo me voy para abajo. Matrix, Matrix, Matrix, Matrix, Matrix, Matrix, Matrix, Matrix ah, Aquí está. Matrix, ah, no, es ahí, no, Dios mío, Matrix, ahí. Venga, pues Matrix, ¿qué tiene? Bueno, ah, vale, vale. <ríe> Matrix tiene una divergencia brutal, fíjate. ¿Vale? la tenemos bastante clara, pero ¿qué pasa? que cuando ha roto esta caída, aquí, joder, ¿qué pasa aquí en el momento que ha roto la línea de tendencia aquí, al alza ha roto también con muy buen volumen también al alza el precio, entonces bueno, la divergencia que tenías en volumen, que es la principal la ha roto con esta estructura de volumen nuevo y la subida, pero eh, de momento la línea de tendencia que tenemos aquí nos lo está marcando bastante bien, si le tiramos un clon Vale, eh, pues bueno, podemos ver que estamos dentro, o se ha metido en un canal puede ser un canal que luego genere eh, un, una cuña o no, ya veremos a ver pero de momento está en un canal paralelo bastante claro Igual, yo ahora mismo lo que haría sería salir, esperar a que llegue a la parte inferior del canal, ver su comportamiento y a partir de ahí volver a entrar. En todo caso, ¿eh? eso ya depende de, de cada uno, ya lo sabes. Esto es de Gabriel, de San Sebastián. Eh, luego teníamos Bonk, pero Bonk no tiene nada, o sea, Bonk, eh, es un recién nacido, o sea, no existe como índice del mercado, así que poco a poco que, que, que añadir. Lo tenía por aquí donde está es que estas cosas, o sea ya está difícil analizar el mercado, ¿vale? para analizar esto, o sea, no tiene sentido ninguno, pero ninguno, simplemente ha tenido una salida, ha subido, está haciendo una banderita, y bueno, pues muchas de estas sabes lo que pasa, que según salen, hacen una banderita, empiezan a hacer el tonto y al final vuelven a caer donde han salido. Vamos a ver, no sé los fundamentales que tiene, y es lo que tienes que ver, si es un proyecto que te gusta, adelante aguantalo, lo que sea, lo que haga falta, es decir, yo y le pego a todo, le invierto en todos los proyectos nuevos que sale que me ofrecen, yo, yo invierto, ¿por qué? porque nunca se sabe. Es decir, si tengo que meter, pues aquí meto X, en otro meto C, ¿no? siempre, siempre sin desequilibrar mi cartera. Evidentemente, si yo en vez de meter un 2 o un 5% de mi cartera en un proyecto, meto un 40 por 50 o un 100%, pues estoy gilipollas y lo estoy perdiendo todo. Evidentemente, si se va al carajo. Pero si no, pues bueno, ya acertar en unas y perder en otras. Diversificación en ese aspecto. Y nuevamente, eh, siempre guardando algo para estos experimentos. Eh, por otra parte tenemos Ayoz. Ayoz, Ayoz, Ayoz, Ayoz, ¿dónde está? Ayoz, ¿Dónde está? perdido yo porque no lo veo a ver ahí ¿no? ¿Ve? aquí joder, madre mía como estoy si lo tengo delante de mi nariz bueno ayos ¿eh, ¿qué le pasa a ellos bueno pues a ver, este ya tiene un poquito más de tiempo un año y pico más o menos el token eh, tuvo una caída después del máximo una caída muy importante luego ya, bueno, pues cae un poquito más suave pero también con una pendiente súper fuerte y ahora poquito a poquito ha ido eh, más suave y está intentando, si lo vemos aquí al final intentando hacer una zona horizontal en un valor que está cayendo de esta manera yo no entraría ni por asomo por otra parte, dices, bueno, para entrar en un trade ¿qué tiene que cumplirse ahora mismo? pues esta línea de tendencia, por ejemplo, que viene desde julio suficientemente larga con la cantidad de toques que tiene por la parte superior eh, en algún momento si la rompiese y nuestra media naranjita se cruzase con la media moradita, podríamos esperar subidas en, en la ruptura aproximadamente pues, a la media de 100 por un lado, que estaríamos hablando de un 15%, a la media de 200 por otro lado, que estaríamos hablando de un 45%. Vale, pero más allá de eso, más allá de eso y además nos coincidiría con esta zona de paradiña que hubo aquí, eh, no lo veo, es decir, no para de bajar, no para de bajar, no para de bajar, yo es un valor en el que no, no entraría no sé si tiene algún fundamental de algún tipo eh, es más, ni siquiera el RSI nos vale cada vez que ha tocado abajo, ha subido un poquito, sí, bueno, ha subido un poquito a ver, ten en cuenta que cualquier subida de este tipo es un dineral ¿vale? todo esto, es, o sea, desde este doble solo, por ejemplo, que indico aquí para trading, bueno, pues eh, se fue un máximo de un 184% y a una media de un 78% o sea, que, que es una subida muy baja ya lo, lo sé, pero eh, eh, riesgo premio es lo que nos tenemos que preguntar siempre vale la pena vale la pena el riesgo por muy así que lo veamos vale la pena el riesgo no hay otros tokens que puedan estar mejor sí que es cierto que bueno pues hacemos experimentos puedo repetir lo mismo que decía con bonk no pues hacemos experimentos en este caso no hay tanto experimento ya tenemos más fundamentales ya tenemos un proyecto que lleva un año y pico ya ha salido a mercado ¿Vale? vigilar eso. En fin, chicos, no me enrollo mucho más. Eh, Bitcoin está pues, eso, haciendo una paradiña en la parte superior de, de ese rango en el que estamos a ver si esa, esa resistencia la, la podemos pasar e ir a la importante, que está esta zona en la línea roja, en la zona de los 18.000 y, bueno, como digo, siempre primer con mucha cautela a ver cómo va el mercado esta tarde y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!